Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo? Bienvenidos a este nuevo video informativo para hoy. Aquí empiezan las noticias de último minuto. Y vamos a continuar con más información. El grupo Wagner ruso en las últimas horas ha dado a conocer un nuevo avance y considerado un revés para las AFU que resisten a no perder terreno en Bakhmut. Se ha reportado la captura por parte del ejército ruso de Klechevska, cerrando la entrada de los suministros a las AFU que defienden este asentamiento. Y expertos militares aducen que se podría dar pronto el cerco del de ejército del de Kremlin a las AFU en este círculo. Información que ha sido entregada por el mismo Director de las Warner de Rusia, Yevgeny Prigozhin, con lo que los medios eslavos hablan de una situación mucho más difícil para los dos bandos que apuran por resistir y lanzar contraofensivas para evitar ceder esta zona en la guerra ruso-ucraniana. Autoridades rusas reportan la captura de cuatro asentamientos importantes en la zona de Artyomovs, pese a la difícil situación en la línea a en el frente ruso, según las autoridades prorrusas en el Donetsk. El director de la OTAN, James Stoltenberg, en el foro de Davos, hizo una advertencia un poco desesperada y directa a los miembros de la alianza. En su alocución, ha dicho que Putin no debe de ganar esta guerra. Como ha dicho antes, Cristian, es importantísimo que Putin no gane esta guerra. ¿eh? En un tono retador, dijo que si Putin ganara en el conflicto con Ucrania, sería muy peligroso y vulnerable para la alianza. Pero es que además sería algo... ...rosísimo para todos nosotros, porque entonces el mensaje para los líderes autoritarios, no solo Putin, sino muchos otros, sería que si utilizan la fuerza bruta y el derecho internacional, pueden salirse de rositas y conseguir sus objetivos. El director de la OTAN dijo que por eso es importante seguir apoyando a Ucrania. Y además nos hará más vulnerables a todos nosotros, por eso si queremos una solución negociada y pacífica para la guerra, de Ucrania, debemos proporcionar apoyo militar a Ucrania. Como ustedes lo saben, amigos, en el foro de Davos se están tocando temas económicos, geopolíticos y obligatoriamente la guerra de Rusia con Ucrania. Y la retórica que se plantea es que Rusia no debe de ganar esta guerra. Obviamente, esto no iba a quedar sin respuesta por parte de la federación. Y quien respondió fue el viceconsejero de seguridad, Dmitry Medvedev, y lo ha dicho en un tono amenazante en el caso de que Moscú pierda en Ucrania dice que su derrota al ser una potencia nuclear podría desencadenar una guerra nuclear porque asegura que las potencias nunca han perdido porque de eso depende su destino. Peskov, portavoz de la presidencia, salió a matizar estas declaraciones de Medvedev diciendo de que el hecho de que la federación pierda no quiere decir que se vaya a cambiar la doctrina de defensa y llegue al extremo de utilizar armas nucleares. De momento Rusia no está perdiendo y habría que esperar ese momento para tomar esas decisiones es lo que dice el portavoz de Rusia. En las últimas horas el presidente de Rusia Vladimir Putin en reunión con el sector de defensa militar expresó que la victoria de Rusia es inevitable en Ucrania a pesar del abandono de sus socios Rusia sigue con la producción pese a las restricciones de Occidente Desde el punto de vista del resultado final y la victoria que es inevitable hay varias cosas que no han desaparecido y que subyacen a nuestra vida esta es la unidad y la solidaridad del pueblo de Rusia. Es el coraje y el heroísmo de nuestros combatientes. Y el trabajo del complejo militar industrial y de toda la economía. Después de que algunos de nuestros supuestos socios abandonaron nuestro mercado, si el nivel de nuestra producción se volviera bastante alto. Nuestras empresas asumieron con bastante facilidad el hueco que dejaron estos mismos socios. Ahora estamos en condiciones de producir lo que producíamos antes. Por supuesto, esto no significa que podamos producir todo al 100%, pero lograremos el nivel de producción que necesitamos. Medio del Norte como The New York Times han dado a conocer que funcionarios de la administración Biden estarían empezando a aceptar que Kiev necesita armas diferentes para poder llegarle a la península de Crimea, pero esto podría darse para una escalada entre la OTAN y Rusia, creen expertos. El nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por parte de Occidente entregará bombas ligeras pequeñas de alta precisión GLSBD que tienen un alcance de 150 kilómetros que podrían alcanzar Crimea. Desde el Kremlin, el portavoz Peskov ha dicho que esta posibilidad de entregar estos equipos es por su parte Casa Blanca, cree que entregar estos equipos ayudaría a reforzar a Ucrania en futuras negociaciones con Rusia mucho se ha hablado de la llegada de los tanques Leopard a suelo ucraniano en apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky. hay mucha, mucha presión por parte de los países occidentales pero la nota de esta información es que Alemania no confirmó en la llegada del nuevo ministro de la defensa Pistorius a el envío de los tanques Leopard 2 que está pidiendo OTAN y Estados Unidos, no se ha referido al tema pero tampoco se niega, es decir está siendo prudente al responder a la presión de la alianza, quiere decir que por ahora está en entredicho la, la entrega de los Leopard de Alemania y otros 11 países que los poseen para ser enviados como apoyo militar a Kiev la guerra de agresión de Rusia debe fracasar por eso estamos suministrando continuamente a Ucrania grandes cantidades de armas en estrecha consulta con nuestros socios inclu esto incluye sistemas de defensa antiaérea como IRST o Patriot artillería y vehículos blindados de combate de infantería, marcando un profundo giro en la política exterior y seguridad de Alemania. Se enfría el envío y esto obviamente puede causar algunas molestias en el gobierno de Volodymyr Zelensky, que refutó las posiciones y la reticencia de Estados a entregar, por ejemplo, los tanques Leopard 2, incluidos los de Polonia. Y efectivamente Zelensky dio declaraciones en las últimas horas En el foro de Davos refiriéndose al tema de las conversaciones de paz Insinuando que no entiende con quién hablar O que no sabe si el presidente de Rusia está vivo No entiendo muy bien con quién conversar ¿Y sobre qué? No estoy seguro de que el presidente de Rusia Que aparece a veces con un croma de fondo sea él Que aparece a veces con un croma de fondo sea él. Zelensky dice que no sabe quién es el que toma las decisiones en el Kremlin y no sabe con quién es que le toca negociar en pleno de sus declaraciones en el foro de Davos. Uh, the, he is the guy. I don't, no estoy del todo seguro de que esté vivo o, o de que sea él quien esté tomando las decisiones. ¿Quién toma las decisiones allí? ¿Qué círculo de personas? No tengo esa información. Respecto al incidente del helicóptero Super Puma de Ucrania, donde lamentablemente perdieron la vida a 18 personas, 15 funcionarios del gobierno Zelensky, entre ellos el ministro del Interior Denis Monastirsky y tres infantes de la guardería, el gobierno de Ucrania está manejando tres versiones de lo ocurrido. Acciones deliberadas para bajar el helicóptero, fallas técnicas, violación de las normas de vuelo. El SBU investiga esta tragedia que a Ucrania. Nada está descartado, pues en la zona donde transitaba el helicóptero, al parecer, eran zonas de combate entre rusos y ucranianos, pero otros expertos aducen que el aparato reportaba fallos desde 2016 y el modelo H-225 fue comprado a Francia por Ucrania en el 2018. Mientras, un testigo relató a medios locales que la aeronave estaba ardiendo durante el vuelo, giró ardió y voló en esta dirección deduciendo que eligió el objeto más pequeño porque allí había un edificio de dos plantas y allí había otro edificio de diez plantas en un jardín de infancia dijo la mujer citada por el medio Suspline en las últimas horas se ha dado a conocer que el presidente persa y Putin están apostando por reforzar la cooperación en energía y transporte. Según la información de Hispan TV, en una conversación telefónica mantenida este jueves, el presidente de Irán, Seyed, Ebrahim Raisi, y su homólogo ruso Vladimir Putin, abordaron por segunda vez en los últimos nueve días profundizar las cooperaciones en el ámbito de energía y de transporte. Raisi subrayó la importancia de la expansión continua de la cooperación económica entre los dos países, especialmente en el el campo de transporte y energía, considerando las cooperaciones institucionalizan las relaciones beneficiosas para ambas naciones, asimismo para los países de la región. Además, ha abogado por resolver la crisis en Siria en el marco del formato de Astana. El 11 de enero del año, en curso, los mandatarios del país persa y ruso, aliados estratégicos discutieron temas de interés con el objetivo de fortalecer aún más las relaciones vitales, según los informes de diarios eslavos. La líder ambiental mundial sueca, Greta Thunberg, fue contra las élites que están reunidos en el Foro Mundial en Davos. Ha dicho recientemente que ellos priorizan la codicia corporativa y el Egoísmo. Así como también señaló que los participantes del Foro Mundial son los que más están alimentando la destrucción del planeta y refuta que sean las personas en que se deba de confiar para solucionar los problemas del planeta. La activista fue detenida este martes tras participar en una manifestación contra la extracción del carbón. Tambor cree que es absurdo que hagan caso a declaraciones en Davos en vez de escuchar sus ideas que pide detener la extracción de combustibles fósiles y cataloga lo que está sucediendo en Davos como una gran mentira. De la élite mundial. Por otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó este miércoles durante su intervención en el foro las actividades de los gigantes energéticos y acusó a la industria de combustibles fósiles de querer expandir su producción, pese a que saben perfectamente que el modelo empresarial es incompatible con la sobrevivencia de la humanidad. En Lima se adelantan manifestaciones en rechazo al gobierno interino de la presidenta Dina Boluarte en Perú, especialmente en la Plaza 2 de Mayo. En Lima será el lugar donde se concentrarán la gran cantidad de peruanos inconformes con la política de Dina Boluarte. Colectivos y organizaciones sindicales hacen parte de estas movilizaciones que a partir de las 4 piden la renuncia de la mandataria y el adelanto de las elecciones presidenciales luego de que fuera destituido Pedro Castillo cuando pretendía realizar la disolución del Congreso que fue tomado por el Ejecutivo como inconstitucional. A Boluarte le indigan ser la presunta responsable de la pérdida de vidas que asciende a 51 en las manifestaciones antigubernamentales en Perú. Llegamos a la parte final del video, a ustedes gracias por la sintonía, gracias por su audiencia, los invitamos a que si son nuevos se suscriban al canal, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas, si les gusta este contenido nos acompañan con la manito arriba que nos ayuda para tener mayor cobertura y también los invitamos a seguirnos en nuestra página en Facebook, Noticias Internacional en Mundo. Los bendiga, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, nos escuchamos en el próximo contenido, un abrazo para todos y muchas bendiciones en sus hogares you